Hola, soy Darnela Calderón del Área de Marketing de Ancosur y hoy les voy a explicar un poco más sobre los cuidados que tenemos que tener en nuestros mesones de cuarzo. El cuarzo es uno de los materiales más bellos y resistentes que nos brinda la naturaleza. Además, le da un toque elegante y lujoso a tu hogar. Contrario a lo que parece, cuidarlo y mantenerlo es más sencillo de lo que uno puede imaginar. Hoy averiguaremos las formas correctas de hacerlo. Evita utilizar productos de limpieza extremadamente fuertes, especialmente los que sean muy ácidos o alcalinos, ya que estos perjudicarán directamente a tu mesón, quitándole poco a poco el brillo y la resistencia. Protege tu mesón de los cambios bruscos de temperatura, si bien es un material muy resistente deberás protegerlo con algún tipo de barra o protector especial para que no pueda ocasionar un shock térmico al momento de poner objetos extremadamente calientes. La limpieza diaria de tu mesón de cuarzo, te recomendamos utilizar paños y detergentes suaves. Le das una primera pasada con el paño húmedo con el detergente y luego una segunda pasada a manera de enjuague solo con agua y un paño limpio. Por último, cada 15 días te recomendamos una limpieza profunda con alcohol isopropílico o desnaturalizado. Siempre con un paño suave y en esta ocasión utilizando agua tibia. <risa> Esperamos que estos consejos sean de tu agrado y te ayuden a cuidar más de tus mesones de cuarzo. Ancosur, siempre brindando calidad y garantía. <risa>